Hoy nos encontramos en la Expo Transporte 2022, que tiene todo lo que conecta con la industria mundial de los vehículos pesados y es considerada el escaparate más grande del continente americano. Para grandes y pequeños empresarios, proveedores y transportistas, acompáñanos. El transporte representa una parte muy importante de la economía mexicana, pues da sustento a más de 2.5 millones de familias y a una cantidad similar a través del sector automotriz, por lo que en total constituye el 6% del PIB nacional. Esta feria internacional es la más completa y cuenta con expositores de Europa, Asia y América, los cuales se encuentran en misiones comerciales buscando aliados estratégicos para hacer crecer sus negocios. transporte estimula el contacto de los interesados en hacer negocios, alianzas de valor y financiamientos para crecer o renovar sus flotas y así continuar impulsando la economía del país. La Expo Transporte 2022 está instalada en el Centro Expositor Puebla y podrás asistir los días 5, 6 y 7 de octubre, con horarios de 11 de la mañana a 8 de la noche en su piso de exhibición y de 12 a 6 de la tarde en la pista de exhibición. ¿Y tú, estás interesado en ver los últimos modelos de camiones y autobuses que la Expo Transporte tiene para ti? Yo soy Ferdana Salinas, nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.